Continuando con el módulo de análisis de circuitos mediante serie de Fourier, vamos a ver el tema 2, ¿Qué son las características de la función GDT. Comencemos. La primera característica es el valor, valor eficaz o efectivo. Si recordamos de los cursos de redes y de circuitos, el valor medio o el valor efectivo o eficaz no es más que el valor equivalente que produce el mismo calentamiento en DC, de una resistencia 4. Entonces, habíamos visto ya en las clases de circuito y en redes anteriormente, que el valor efectivo se define como la raíz cuadrada de 1 sobre el periodo, la integral de 0 al, al, al periodo, de G de T al cuadrado en DT. Cuando utilizamos la serie de Fourier, podemos definir el valor efectivo a través de la serie de Fourier. Recordemos que en la serie de Fourier habríamos hablado que n igual a 1 correspondería a la fundamental y los n distinto a 1 es lo que denominamos armónicas. n igual a 0 es el valor medio. Entonces el valor efectivo se obtiene como la raíz cuadrada del valor a 0 al cuadrado más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de los valores efectivos al cuadrado de cada una de las armónicas. Para calcular el valor efectivo de cada una de las armónicas, pues simplemente lo que tomamos es el valor de C sub n, es decir, la amplitud de la armónica, calculada como raíz cuadrada de A sub n cuadrada más B sub n cuadrada, y lo dividimos entre raíz de 2, por ser el pico de una sinusoidal, recordemos que el efectivo de una sinusoidal es el pico entre raíz de 2. De esa manera podemos obtener el valor efectivo. Esta expresión 19 nos permite hacer una reflexión. Que es por qué podemos utilizar un instrumento de valor efectivo para medir un valor medio. Fíjense que si nosotros no tenemos la presencia de contenido armónico, es decir, la función únicamente tiene valor medio. El valor efectivo y el valor medio son exactamente los mismos porque el término en sumatoria, en este caso, desaparecería. Por eso es que podemos utilizar un instrumento de valor efectivo para poder medir la tensión, por ejemplo, de una pila. Mientras que no podemos utilizar un instrumento de valor efectivo para poder medir, un instrumento de valor medio, perdón, para medir valores efectivos. El valor medio, que es la definición que tenemos como 20, no es más que el término, a cero de la serie de Fourier entre 2, es decir, 1 sobre el periodo, la integral de 0 al periodo de g de t en dt. t. Estas dos definiciones, tanto la de valor efectivo, la de valor efectivo de una componente específica armónica, y el valor medio, me permite definir las dos funciones de mérito que vamos a utilizar para poder evaluar el proceso de conversión de energía. Para el proceso de conversión de energía en AC, es decir, en corriente alterna, vamos a utilizar como función de mérito el factor de distorsión armónica total, o por sus siglas en inglés, THD. El THD se calcula como la raíz cuadrada del valor efectivo total al cuadrado menos el valor efectivo de la fundamental al cuadrado, todo eso sobre el valor efectivo de la componente fundamental. Básicamente esta función de mérito lo que mide es cuánto dista el valor efectivo es fundamental del valor efectivo total de la función. Es decir, una conversión de energía perfecta da un THD en alterna de cero. Mientras mayor sea el THD, peor es el proceso de conversión. En cambio, para el proceso de conversión en corriente continua utilizamos el factor de rizado. El factor de rizado mide cuánto dista el valor medio del valor efectivo total. Ya habíamos discutido en la lámina anterior que en el caso ideal el valor efectivo y el valor medio deben ser igual. Es decir, un factor de rizado de cero nos establece un proceso de conversión de energía perfecto en DC. Entonces el factor de rizado se calcula como la raíz cuadrada de G. RMS al cuadrado menos G medios al cuadrado, todo eso dividido entre G0. Otro factor que se usa mucho en conversión de energía es el factor de forma. El factor de forma mide el cociente entre el valor efectivo y el valor medio. Antiguamente lo utilizaban los instrumentos de bobina móvil rectificado, para establecer a partir de la medida de valor medio cuánto era la medida de valor efectivo. Eso solamente funcionaba si la forma de onda era la establecida en el instrumento. Para qué nos sirve la serie de Fourier? Ya habíamos comentado al principio del módulo que nos va a permitir analizar los circuitos en régimen permanente. Entonces tenemos en este caso un circuito RL alimentado por una forma de onda BFT que es periódica, pero su descripción en el tiempo es lo suficientemente complicada como para no poder realizar una solución de la ecuación diferencial en régimen permanente. Entonces vamos a utilizar la serie de Fourier para describir esa tensión sobre la carga. Si vemos perfectamente, una vez que se cierra el interruptor en este circuito, la tensión en la carga corresponde a la tensión Bf. Entonces podemos describir la tensión Bf, que en el caso de cuando el circuito el interruptor esté cerrado corresponde a la tensión de la carga, como un valor medio más una sumatoria de un contenido armónico, que está establecido por el término B sub n y por el ángulo Z sub n. El valor medio corresponde a A0 medios, y de sub n es directamente el módulo de C sub n y el ángulo phi sub n, no es más que el arco tangente de b sub n sobre A sub n, menos pi medio, pues en este caso estamos utilizando una representación en seno. Fíjense que b de carga lo hemos descompuesto en un valor medio, más una sumatoria de funciones sinusoidales. Es decir, que nosotros podemos encontrar la corriente aplicando el método de superposición, es decir, analizar el circuito para cada una de las fuentes, las fuentes continuas y cada una de las fuentes sinusoidales. Ese análisis para fuentes sinusoidales se realiza a través del régimen sinusoidal permanente, es decir, del faso. Entonces podemos encontrar la serie de Fourier de corriente a partir de la serie de Fourier de tensión, como un valor medio de corriente que no es más que la tensión media entre la resistencia, y las armónicas de corriente que no es más que los términos de tensión armónicos divididos entre la impedancia armónica con el ángulo de fasaje de la impedancia armónica. Esto se repite para cada una de las infinitas frecuencias. De esa manera podemos encontrar la corriente a partir de la serie de fluidas de tensión. Si tuviésemos la corriente y la impedancia, podemos encontrar la tensión. O sea, aquí se aplica todos los principios. De circuitos que hemos estudiado hasta ahora, tanto en continua como en alterna. Con esto terminamos el tema 2 de este módulo. Hemos visto las funciones de mérito, la descripción de cómo analizar un circuito con series de Fourier. Gracias por su atención.